La incapacidad es el, cuando una persona tiene una lesión o una enfermedad que le impide hacer su trabajo. No es lo mismo tener una fractura de un dedo en una persona que no utilice esa mano para nada que, una, que esa misma fractura en otra persona que esa mano sí que la necesite para su trabajo. Eso sí que es causa para cursar una IT. Para poder cursar una IT, esta persona, además de tener esa lesión, ha de estar cotizando la seguridad social. La baja laboral es un documento oficial que ha de hacer el médico y el médico es el único responsable de esa baja, es el que la asigna. No es una responsabilidad compartida. Como hemos dicho, para que una persona tenga derecho a una incapacidad temporal, tiene que tener una enfermedad o lesión que se pueda objetivar. Tiene que tener esa lesión, tiene que impedirle hacer su trabajo habitual y además tiene que ser una lesión que tenga tratamiento. En, la, ...en el Servicio Público de Salud. Las eh, enfermedades que están cubiertas por la Seguridad Social... ...salen en este al decreto. Lo que es la cirugía estética, lo que son tratamientos o ...eso no está cubierto. Sí que estaría cubierto lo que son las complicaciones. Una cirugía estética que duela no es una complicación... ...eso es lo normal dentro de ese, de ese tratamiento. Una infección o algún otro tipo de complicación para poder eh, tener derecho a un IT tiene que estar dado de alta de la seguridad social tiene que tener un documento hecho por el médico y tiene necesidad en la mayoría de los casos de tener una cotización previa para, si una persona eh, no puede ir a trabajar se le ha de hacer una IT ya sea de 24 o 28 horas los justificantes no son válidos eh, si un trabajador eh, tiene más de un puesto de trabajo trabaja en más de un sitio la IT es, por el mismo motivo, en todos los sitios. Es decir, si tenemos un señor que tiene un accidente laboral en una de sus empresas, en el resto de las empresas también serán accidentes laborales, tiene que ir a su mutua. Lo único que es diferente es si esa persona en una de las empresas es autónomo. Todas serán accidente laboral, exceptuando donde trabaja de autónomo, a no ser que cotice el, el INSS. Si su mutua es el INSS, entonces también será accidente laboral. Si no, será accidente no laboral. Si tiene una enfermedad común en un trabajo será enfermedad común en todos los trabajos. Eh, no se, se una IT se suspenderá cuando haya un el beneficiario actuado de manera fraudulenta, cuando el beneficiario esté trabajando o cuando la persona sin causa justificable deje el tratamiento que se le ha recomendado y se extinguirá. Pues cuando haya llegado al límite, que puede ser 18 o 30 meses, pero bueno, eh, cuando haya una alta por incapacidad, para valorar una incapacidad, cuando haya una jubilación o no haya la, una muerte. Y ahora sí que empezaremos con los nuevos cambios que ha habido en la, la nueva normativa. Lo primero, antes de hacer una baja, nos deberíamos recordar todos de hacer el cuadrado de CAM para saber si esta persona tiene una baja abierta en otro sitio. De aquí a poco cuando nosotros intentemos hacer una baja nos saldrá automáticamente la pantalla del ICAM. Ahora por ahora no. Este será aproximadamente la, el parte de, de baja. Es el nuestro, el oficial es muy parecido al que tenemos ahora. Aquí, como veis, tenemos el motivo, el tipo de contingencia. Que puede ser enfermedad común, accidente no laboral, accidente de trabajo o enfermedad profesional. Recordad que los de accidente de trabajo o enfermedad profesional solamente está para los que, eh, para los autónomos que tengan como mutua el ins y esto ellos nos tienen, le tienen que hacer un parte de lesiones traernos ese parte de lesiones y ese parte, parte de lesiones eh, nos pondrá quién es su mutua su mutua es INS, hacemos una baja laboral y escaneamos, eh, guardamos en su historia ese parte de lesiones parte de accidente si no, tiene una, no paga la, el, el, su mutuo no es el ins entonces es un accidente no laboral igual que los accidentes sin itinería, los autónomos son accidentes no laborales y si hay que hacer una prestación por riesgo de embarazo no autónomo sería o por mutua o por el ins no nosotros si es una contingencia profesional cuando tengamos que hacerlo, que hay muy poquitos casos eh, será o, tenemos que poner el tipo de asistencia tenemos que poner si es eh, leve grave o muy grave y la zona facial esto aquí nos saldrá ahora os enseñaré una plantilla con todas las zonas ves nos sale esta plantilla que nos pone las diferentes zonas donde puede donde puede tener esta lesión. Importante hacer eh, poner la fecha del accidente y también la fecha de la baja. Podemos tener una persona que se ha dado un golpe en la mano, que cree que no le va a causar ningún problema y que a los dos o tres días necesita una baja porque no pueda trabajar. Eh, entonces, eh, importante también, nosotros solo podemos hacer bajas a las personas que estén trabajando, que sean activas. O que estén en el paro, pero estén cobrando subsidio de desempleo. Si no, no. Si está en el paro no lo cobran, o están cobrando una ayuda familiar, no, no se les puede cursar una baja. Luego hay que poner todos lo, los datos del trabajador, que eso ya nos vendrán desde a Misiones. Su, el nombre y el primer apellido. El DNI y el NIE solamente utilizaremos el pasaporte cuando la persona está cotizando fuera de España. Si está cotizando fuera en España, es DNI o NIE. Asegurarnos que el número de la seguridad social es el suyo, no que es el del padre todavía, eh, y sería importante que, que eh, quedara constancia del, de la dirección que está durante la baja y un teléfono de contacto. El nombre de la empresa no es imprescindible, o sea que si está equivocado no hace falta anularla, eh, teniendo en cuenta que, que los que están en el paro y los que son autónomos no tienen nombre de la empresa, importante poner el número del... Código Nacional de Ocupación eh, y, más que nada, eh, qué es lo que hace en su trabajo y el régimen laboral tampoco es necesario ya. El diagnóstico eh, sigue siendo el código CI9 y CI10, es decir, que no podremos poner prótesis de rodilla, por ejemplo, pero sí artrosis de rodilla. Y en la limitación es donde pondremos la prótesis de rodilla. El, el diagnóstico... El, el Código Nacional de Ocupación y la edad del paciente nos dirá una edad durada óptima de baja nosotros podremos modificarla siempre intentando no alegrarnos mucho, de, que no haya mucha diferencia entre uno y otro y esto nos dirá qué tipo de baja es habrá cuatro tipos la muy corta que es la que durará menos de cinco días la corta que durará entre 5 y 30 días la media que durará entre 31 y 60 y la larga que durará más, entre 61 o más es algo, es aproximado, esto puede ir cambiando a lo largo del proceso este es un resumen, eh, si tenemos bajas entre, 3 5, entre 5 y 30 días, o entre 31 y 60 ya los tenemos que ver a los 7 días máximo las fechas para la valoración o el seguimiento del paciente es la fecha máxima antes, eh, podemos verlo dos o tres días antes si hace falta porque lo necesitamos por lo que sea el, los 5 a 30 días el segundo papel de cobro será a los 14 del primero, 31 a 60 será los 28 y más de 65 será 35. En estos segundos papel de cobro hay que hacer informes. El, med, el médico debe informar al paciente antes de que salga de la consulta que ya tiene esa cita, si puede salir que ya se salga con la cita dentro de, de, de esa visita. Eh, la, las bajas que son menos de cinco días se puede salir con la baja y el alta dada del, en el mismo momento cuando nosotros ponemos la enfermedad nos sale y ponemos la durada estimada nos saldrá la fecha de alta y lo imprimimos y se, el, la paciente, el paciente o la paciente ya se va con el mismo, en el mismo informe con la data de baja y la data de alta si esta persona pues por lo que sea eh, dice que se ha encontrado mejor antes y quiere el alta con una fecha anterior, solamente hay que anularla. Si esta persona nos viene el día que ya se tiene que incorporar al día siguiente, diciéndonos que no se encuentra bien, nosotros valoramos que es cierto que no se encuentra bien, hacemos un papel de cobro y se anula el alta. Si lo que vemos es que viene al día siguiente de ese alta, tenemos que hacer otra baja por recaída. Que es lo que nos informan aquí. Si la baja es entre 5 y 30 días, le damos la baja y nos lo tenemos que citar antes de ese día 7 para revalorarlo. Que ya nos dice aquí la data máxima propiedad de visita. En, estas, en esta visita tenemos que revalorar el diagnóstico si hace falta, pues yo que sé, hemos empezado que es un resfriado y ahora es una neumonía pues hacemos un cambio de diagnóstico y como la durada aproximada, estimada, también variará, también nos variará eh, el control siguiente. Recordar sobre todo que no se puede pasar de esta fecha, porque no nos dejarán hacer el papel de cobro con fecha futura. Eh, le hemos visto, eh, le vamos a dar el segundo papel de cobro. El segun, ya no, esto nos saldrá eh, en el papel de cobro cuando lo tenemos que volver a citar. En el, eh, este sería el papel de cobro mmm, que tendremos. Aquí también hay el, el último papel de confirmación por traslado. Si una persona se pasa de provincia, ya no es por de, com de comunidad autónoma, sino de provincia, en el papel de cobro se tiene que poner que se irá. No hace falta hacer un alta por traslado ya. Vigilar siempre porque en el momento que cambiemos el diagnóstico también puede cambiar el tiempo óptimo y cambiará el, la fecha de dar los siguientes papeles. Si la baja es entre 7 y 28, lo mismo, lo visitamos al séptimo, lo, lo citamos para el día 28 y en el día 28 hay que hacer un informe. El informe es aquí poner, pues yo que sé, eh, pendiente de TAD, eh, pendiente de visita de neurología y esto se trasladará al ECAP. Si ahora cuando empecemos todavía no se hace, hacer un peque copia. Copia lo que pongáis en el informe al curso clínico. Luego ya se hará automáticamente. Igual que aquí podemos dar nosotros desde aquí la visita. Este es lo del informe. Y lo dicho, si se si traslada, poner como que se ha trasladado. Esta es la, la de larga, de 20, los, los papeles de cobro serán el primero al 14 día y luego cada 35 esto es un resumen de, de, cómo va, de cómo son las cuatro tipos de bajas. Las recaídas, la recaída sigue siendo lo mismo, una enfermedad que eh, vuelva a sufrir la misma enfermedad o accidente en menos de seis meses. La diferencia ahora es que eh, cuando tú das una baja, por ejemplo, por esta ictericia como recaída, como ya era anterior y anterior, nos saldrá como la primera baja esta fecha. No que se sumen desde aquí a aquí, sino se sumarán los días de esta baja con los días de esta baja con los días de esta baja. Pero nos saldrá esta fecha. Lo dicho, si el paciente se traslada de provincia, se ha de, hacer, eh, se ha de dejar costar en el papel de cobro. Ahora, como no damos papeles de cobro, no podemos. De, eh, cuando llega el año no tenemos el papel 52-53 que nos avisa que ya nosotros no tenemos que hacer el seguimiento de esta baja. Pero sí que nos saldrá una alarma como que ha llegado ya al 365 días, que es esto de aquí. Los nuevos, el, los nuevos uh, tanto alta como papel de cobro, en el número de colegiados saldrán 10 dígitos. Dos son de la provincia donde se emite la baja, dos de la provincia donde está el médico colegiado, el número de colegiado, y un dígito que es el que, que hace el colegio de médicos. El informe porque se traslada y el poner que se ha trasladado. Lo, recordar que a partir de ahora eh, da lo mismo si es entre comunidad, es el, se cuenta el cambio por provincia. Si el, nosotros damos a un paciente nuestro, se cambia de provincia, le hacemos un informe con su patología y ponemos en el papel de cobro traslado a otra provincia. Si nos viene a nosotros, esta persona nos tiene que venir con el informe de dónde de viene y con el último comunicado que ponga que se ha trasladado de provincia. Si es de la misma comunidad, lo único que tenemos que hacer es dar los papeles de cobro que le falten. Si es de otra comunidad, hemos de informar al ICAM para que el de alta está baja, eh, cuadradas de ICAM, y dar los papeles de cobro que le falten. Los motivos de alta. Han variado también. Ya no hay um, altas por inspección. inspección, si ha de dar un alta, pondrá por mejoría, por curación o por lo que se considere, pero no por inspección la palabra, por decirlo de alguna manera. No daremos alta por traslado de comunidad, porque ya haremos lo que hemos explicado del papel de cobro. Las altas son por curación o mejoría, por defunción, por propuesta de incapacidad, que solo la puede hacer el ICAM, por situación de maternidad, las personas es que tengamos baja y pasa a tener un permiso maternal, por incomparecencia y también por jubilación. Lo de, que pone aquí concesión de, de incapacidad es por cuando la pide el mismo paciente. Por juzgado, nosotros nos informará el paciente que ya ha estado de alta y tenemos que dársela nosotros, como ahora. Las altas por inspección sí, aunque no salgan eh, como motivo, sí que se nos quedará bloqueado eh, y no podemos hacer ninguna baja en un tiempo de seis meses. Si hay una reclamación por un alta, se sí ha de hacer el ICAM. No a nuestra a nuestro CAP, si hay un problema con un alta, aunque la alta la hayamos dado nosotros, las reclamaciones de alta se tiene que comunicar al ICAM. Las contingencias. Eh, antes, pues enviamos, hacíamos un informe para una contingencia, siempre se, desde ICAN nos recomiendan que la contingencia la, le hagamos un informe a la mutua. Si la mutua no nos, la, nos dice que no y nosotros va, consideramos que verdaderamente no hay un motivo de laboral, le hacemos la, la baja como enfermedad no laboral o como contingencia no laboral. Si este, nosotros consideramos que el paciente dice que sí, el paciente es el que tiene que ir al ins a solicitar esta contingencia. Si nosotros vemos una enfermedad y consideramos que ha de ser valorada por salud laboral, podemos seguir haciendo las hojas de salud laboral. La propuesta de alta ya hace unos meses que la tenemos en funcionamiento. El, eh, las mutuas pueden proponer, hacer una propuesta de alta al ICAM, el ICAM ya sabes que nos mandan la... Una señal, una alerta y nosotros dentro del ECAP escribimos el por qué consideramos que esta persona debe seguir de baja. Y esta, esta el ECAP lo verán desde el ICAM y ya lo valorarán. ¿Ves? Nosotros nos saldría aquí. Las bajas que ya estén hechas solamente se deberían anular si nos hemos equivocado o, el, o es erróneo el número de la seguridad social, el DNI o la fecha de baja. Ahora también enfermería puede hacer eh, rellenar bajas, pero siempre las ha de validar, validar un médico. Ahora ya no lo explicará a El permiso maternal también está ya en funcionamiento desde hace unos meses. Solamente hemos de hacer el permiso maternal cuando eh, lo, lo solicite. Lo solicite antes de, la, de haber dado a luz. O cuando eh, haya nacido un, el feto muerto y tenga más de 180 días. El Recordar también lo del permiso durante el embarazo. Toda mujer que esté, eh, embarazada que trabaje tiene derecho, un, está cubierta por, un, por una baja laboral, dependiendo del trabajo, en unas semanas o en otras. Esta paciente no tiene que tener ninguna enfermedad. Si tiene una enfermedad ya no es una baja por riesgo durante el embarazo, es una baja que tendremos que hacer nosotros desde el CAP. El informe que a veces se solicita para este tipo de bajas, como que, está, que es un embarazo normal, lo ha de hacer la persona que lleve el embarazo, ya sea ginecólogo o ya sea llevadora. Recordar también eh, que los menores eh, afectados de una enfermedad grave, eh, los padres tienen derecho a una prestación para poder cuidar de ellos. Aquí está la página web donde podéis buscar qué tipo de enfermedades y qué tipo de prestación. Y esta es la página de Intranet, donde se puede buscar eh, todo esto es no, normativa, toda la ley, presentaciones, hojas para el profesional, con estos nuevos cambios de de la ley. Podemos mirar ahora aquí, ¿no? Nos metemos en el portal X, soporte de la actividad, incapacidad temporal. Bueno. Y aquí es donde está toda esta normativa, todo lo nuevo que es sobre esta ley. Luego también recordar que tenéis referente de IT en cada CAP. Cualquier duda o también podéis poneros en contacto conmigo. La presentación eh, está basada en lo que ha presentado Inmaculada Aguado y Olga Sobrecam y, y Nuria Martínez León.